¿Qué tal señoras y señores? Buenas tardes, bienvenidos a Tu Zona X, estamos en una nueva jornada de la segunda división 2021, Quien les habla? Mi nombre es José Ángel, me dicen el poeta del relato y estamos ya instalados en vivo o en directo desde el Estadio Municipal de La Pintana para vivir un partido más que atractivo Por las posiciones que están en la tabla Ambos conjuntos, ya vamos a despenuzar todos los detalles En qué posición llega el conjunto de Carlos Encinas Y también el forastero que pelas que dirigido por César Bustamante Pero antes de pasar a todo ello Tengo que saludar a la persona Que me va a acompañar en esta transmisión En este día martes, 2 de noviembre Me acompaña el profesor Manuel Sánchez Muy buenas tardes ¿Qué tal José Ángel? ¿Cómo está? Muy agradecido de estar acá En este partido, muy interesante que nos tienen dos Dos escuadras que vienen con un rendimiento similar y que se buscan obviamente situaciones eh, similares para, para llegar a, a un buen término de campeonato. Agradecer también a Zona X que estamos acá todos en esta transmisión, José Ángel. Acá en el Estadio Municipal de La Pintana somos tu Zona X. Estamos en vivo, en directo para vivir la fecha número 19 del campeonato nacional de segunda división masculino 2019. 21 Dígame cuáles son los 11 escogidos de Don Carlos Encenas Para esta ocasión Exactamente tenemos al portero número 1 Ervin Ergin Sangüesa eh, Línea de cuadro con Cortés, Canosa, Ahumada y López eh, Línea de 3 en el medio campo con Canales, Arias y René Meléndez Dejando en el tridente de ataque a Gutiérrez Diego Cuellar Y el señor número 8, jugador Lara Perfecto, perfecto La oncena titular del cuadro local de Lautaro de Buin pero también estamos a sabiendas del cuadro forastero. Dígame nomás cuáles fueron los 11 escogidos por parte de César Bustamante para este partido. ¿Cuál es la oncena titular de General Velázquez? En el arco José Sangüesa con el número 1. Eh, línea de 4 también con Medel, eh, Olea, Abarca y Segovia Juan Abarca, el número 24. Línea de tres también con eh, Patricio Troncoso, Rodrigo Riquelme y... Eh, aquí está Matías Villablanca con el número 8 Arriba dejando a eh, Felipe Durán Con el número 11 Con el número 9 Jorge Uribe Y también con el eh, número 18 Tenemos aquí a Vladimir Sit Que suene el silbato de Don Reinerío Alvarado Que inician las acciones acá en el Estadio Municipal de La Pintana Que vivamos una nueva fecha A través de Tu Zona X para que se cierre esta jornada número 19 y que demos a la expectativa de los últimos nueve puntos de la competición Hay indicación por parte de Reinerío Alvarado, está ajustando sus cronómetros Ya miró a ambos jueces asistentes, nosotros hacemos lo propio Silvatorado que comienza a rodar la esférica 20, nos acercamos a los 20 de este primer tiempo y ya viene el derechazo Al punto penal, cabezazo y con lo justo ¡El ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gol, gol, gol, gol, gol, gol el, cho, el, cho, el cho, ¡Gol! Oh, viene Lautaro Sí, junto conjunto libre, libre dice que se viene el conjunto de Lautaro Va vistiendo la réplica La no, Va teniendo Gutiérrez, va sacando el centro, hasta se arremate gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Las acciones en 21 minutos de partido 1 a 1 Repartición de puntos Entre Lautaro y el Velázquez sí, Martín sí. Sánchez a través de tu zona X ya ahora va jugando El conjunto de la sexta región El centro de remate Llegó con los gol otra vez Sobre solo Actualmente sin ángulo Sacó el latigazo a la escuadra inferior derecha de la portería De Ergin Sangüese Y se decreta el 1-2 acá en el Municipal de La Pintana Lo vuelve a ganar el Velázquez Pero esta vez por dos goles a uno Me parece que era Cortés el que no se creía que pasaba el balón Iba propiciando la contra de la República de la carga Por parte de General Velázquez, hombre solo Está dentro del área Está haciendo, está haciendo el remate. Se hace en el otro Se silbata la boca por parte de Reinerio Alvarado. Suena el silbato y comienza. Arr, dale, esférica. Uh. Esperando la indicación del principal de compromiso. El ariete, el número 9 del conjunto del de la Utarda Wynn. Frente al balón. Suena el silbato de Reinerio Alvarado. Va a venir el derechazo. ¡Oye, golazo! ¡Gol! Ajustados, se estrechan las acciones por ahora lo gana General Velázquez. Lara entregando la cortesía, busca la embestida. Uy, pidió un hombre con la sotana levantada de jugador de Lautaro Duin. Y va haciendo proyecciones ofensivas. Viene el centro pasado, hombre, solo cabezazo! y el golazo. ¡No! Ha muerto, quien pelea haciéndolo honor a su nombre, Lautaro Guerrilló, buscó, proyectó por el sector izquierdo y solo, solito, solo, por el sector del segundo poste, Gutiérrez, que trató de colocar su cabeza a ras de piso para impactar el balón y materializar la igualdad una vez más en el marcador, El partidazo 3 a 3 en el Municipal de La Pintana. Y tenemos virtualmente tiempo cumplido acá en el Estadio Municipal de La Pintana Y Ergin Sangüesa que va a ser el mismo El tiro libre, el largo, largo, largo, largo, largo Pero ya no hay más Suena el silbato de y Alvarado Y brazos al cielo, brazos al centro Termina el encuentro acá en el Estadio Municipal de La Pintana En faena épica Si bien no fueron los tres puntos para los de Carlos Encinas Dieron vuelta el marcador que se veía bastante desfavorable al término de la primera mitad. Rescata un punto. El forastero rescata un punto. General Velázquez que lo salva. De pensar en la zona roja. Suma una unidad el conjunto del Toque del Maipo. Que quiere terminar en buena lid de la mejor forma este torneo. Restan solamente tres fechas. Nueve puntos en disputa. Para que termine la temporada. Igualaron nomás tres a tres. En un excelente partido acá en la Pintana.